¡Ay, qué bueno! ¡Muchas gracias! ¡Qué chévere! Bueno, entonces, estamos desde emitiendo la señal, bueno, la copia desde, desde Quito, Ecuador. Muchas gracias, Wilder. Estamos con la señal generada desde Bogotá. Nos están vigilando desde todo el planeta. Muchas gracias. Realmente es un, un un gusto enorme estar aquí con ustedes reunidos para hacer cada vez más grande esta comunidad de diseñadores de creativos a nivel internacional. Entonces, para mí es un placer y un honor entrar con la parte de lo que es la, la tipografía creativa y vamos a empezar por favor eh, ahí en, en, en el chat eh, por favor si me, me pueden a, a, eh, las preguntas las voy a responder al final si gustan pueden anotar papel y lápiz y empecemos entonces les tengo preparados como ya es ya es costumbre mía en la enseñanza tener todo listito y solamente vamos directo al grano así que no se diga más lo que yo les voy a pedir es que ustedes investiguen mucho acerca de los tipos de letra que a ustedes les encanta. La idea de este, de este seminario el día de hoy es no convertir nada a curvas. Es decir, que puedas reutilizar los efectos que estás viendo. Y vamos a empezar con el que está acá, que tiene un, un, un relleno y tiene un trazo. Vamos desde algo muy sencillo. Bueno, la idea es que puedas volar y ponerlo donde realmente tú quieras esto que está aquí. ¿sí? Eh, ese es mi anhelo. ¿no? Yo te voy a dar muchas herramientas. Eh, eh, no voy a profundizar en el aspecto básico, sino que voy a ir directo a, a, a la parte media y avanzada. Y este es nuestro primer ejercicio del día de hoy, que tenemos que tenemos este, este efecto. Obviamente este tipo de letra me encanta muchísimo, se llama Jobbing Script. Y lo vamos a hacer aquí en la, siguiente, en la siguiente, en el siguiente mesa de trabajo. O sea, básicamente toda la charla va a ser así. Vamos a ver el ejemplo al final y ahora lo vamos a hacer paso por paso. Que por cierto, a mí me gusta hacerlo en pocos pasos para que la gente no se pierda así que lo primero que vas a hacer es vamos a seleccionar obviamente el tipo de letra y me voy a dirigir al panel apariencia voy a hablar un poquitito acerca de este panel porque yo lo considero dentro de ilustrador un, uno, de los, de uno de los puntos muy muy muy altos que tiene Illustrator para crear para crear y para hacer efectos eh, como yo suelo decir en, en todas mis charlas y cuando estoy dando clases que si tú entiendes el manejo y sabes dominar el panel de apariencia, prácticamente estás un 8 sobre 10 en el conocimiento dado de Adobe Illustrator. Y básicamente hoy vamos a trabajar tipografía y nos vamos a valer muchísimo de este panel y de un montón de herramientas de Illustrator. Entonces en la parte inferior tenemos eh, las apariencias, ¿no? En el trazado, el relleno y un efecto. Si es la primera vez que escuchas o si has escuchado alguna vez este panel de apariencia, pues mírate este... Este, este seminario otra vez y otra vez y otra vez para que veas lo que el poder que tiene esta la primera apariencia que vamos a crear es una de relleno al crear la de relleno con un clic automáticamente se va a crear la del trazo así que yo voy a cambiar a un color y en el trazo voy a colocar cualquier color ok voy a presionar shift clic aquí sobre la flechita arriba para que avance 10 10 puntos el grosor del trazo si pones shift clic hacia arriba va de 10 en 10 y si pones shift click, flecha hacia abajo, resta de 10 en 10. Las apariencias se, son como las capas, se leen de arriba hacia abajo. Pero si ves esta área azulita, simplemente clic y arrastras para colocarla detrás del de relleno. Y con eso tienes este efecto. Puedes aplicar los efectos que quieras. Realmente esto eh, es, ya depende mucho del tipo de letra y depende mucho de tu, de tu creatividad y de lo que quieras hacer. Pero nos vamos a detener ahí. Entonces sobre el trazo, en la parte superior, tenemos estos trazos personalizados que Adobe nos regaló desde la versión CS5. Y con eso prácticamente está tu primer diseño, así de rápido, así de sencillo. ¿ok? ¿Ves? Pocos pasos. <coughs> Vámonos aquí al segundo ejercicio, donde vamos a crear con un trazo propio, es decir, yo puedo personalizar mis propios trazos. Y esto es lo que vamos a realizar aquí. Así que... En la siguiente línea yo voy a seleccionar este círculo que ya está previamente creado, no importa cualquier tamaño y esta es una de las herramientas que más enamora a Ilustrador y sobre todo a los que, a los que somos creativos y es la herramienta de anchura. Voy a hacer un pequeño zoom aquí, esta herramienta de anchura salió en la versión CS5 y con, con clic y arrastrar podemos trabajar de manera directa solo sobre el borde, si ya lo conocías, enhorabuena. Y si no lo conocías, déjame decirte que si te acercas a penitas sobre un trazo, mira, clic y arrastrar hacia adentro o hacia afuera. También puedes controlarla presionando la tecla de Add o de Option en una Mac solo sobre un nodo, solo sobre un controlador. Pero si presionas Shift, clic y arrastras, vamos en cambio a trabajar sobre todo el trazado. Puedes hacer esto o puedes hacer esto, recuerda que si pones control y te vas a dar cuenta que solo se afectó el trazado o la apariencia del trazado entonces vamos a hacer aquí algo medio, medio rayado, medio creativo, medio salvaje algo así como esto cuando ya tienes este objeto terminado lo vas a seleccionar con la flecha negra y en la parte superior en el panel de control vamos a dar un clic acá, tienes esta opción para guardar el perfil y le voy a poner aquí por ejemplo amor mío bienvenido sea el 14 de febrero, aquí estamos cerca del 14 de febrero, vamos a dar clic en ok, ya que está creado nuestro, nuestro primer trazo, lo, otra vez, nos vamos aquí al panel apariencias, damos un clic para crear el relleno, vamos a cambiar de color en el trazo, vamos a poner otro color de trazo, igual, shift clic, otra vez 10 puntos, clic y arrastro para ponerlo detrás, con un clic selecciono el trazo y ahora me voy acá, y voy a extraer el trazo que ya he creado. ¿Ves? Y tienes esa maravilla ahí controlable. Pero voy a crear otro trazo. El trazo inferior, en cambio, va a tener 20 puntos. Y vamos a colocarle, qué sé yo, un color, otro, puede ser un amarillo, este verdecito, para que lo puedas ver bien. Pero como tienes en el, en el trazo de 10 puntos y en el trazo de 20 puntos el mismo trazo, pues tranquilamente cámbialo por otro de los que están ahí dentro de Illustrator. Y realmente es algo, esto es espectacular ok si tienes algún emprendimiento sobre camiseta o sobre gorras aquí te estoy dando y aquí te estamos dando gracias a adobe gracias a Wilder a todos ustedes más ideas para que puedas explotar dentro de ilustrador como te manifesté hace un ratito la idea es que puedas cambiar de tipo de letra ya depende mucho lo que tengas ahí instalado en tu software en tu computador y apliques lo que realmente creas que es conveniente y te va a quedar súper bien Espero captar la atención de todos ustedes y ahora voy a invitarlos a mis redes sociales, por favor. Me van a encontrar en Facebook como el profe Henry Pineda. Quiero que me sigas ahí, por favor, Si sí, el profe Henry Pineda. En este momento estoy subiendo un curso de YouTube también. Aquí me encuentras como el profe Henry Pineda en YouTube, por favor, como Henry Pineda Suárez. Esa es la portada que estás viendo. Y en Instagram como Henry Pineda Suárez también. Muy bien, te espero ahí en esas redes sociales vamos con el tercer ejercicio por cierto son apenas siete ejercicios y esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que vamos a hacer entonces vamos acá vamos a dar clic sobre el objeto otra vez vamos a entender esta parte importantísima ahora me gusta mucho este ejercicio porque le acompaña mucho el tipo de letra ok entonces el tipo de letra es algo que también tienes que ver dentro de tus posibilidades, ahí tienes un montón de sitios web en internet, no me caso con ninguno de ellos, así que le pones el trazo el que sea el tamaño que sea necesario, obviamente yo lo voy a poner un poquito más grande de 10, ok, y ahora por favor cuando vayas a trabajar con un trazo, un favor muy especial, así yo con, el, con la mano en el corazón, bueno no me estás viendo pero sí me la estoy poniendo, la mano en el corazón, trabaja con el panel de trazos, cuando tú digas trazo en Illustrator Métete esto en la cabeza, vamos a explorar el panel de línea descontinua Y aquí podemos hacer cualquier tipo de modificación Y mira cómo te está quedando ¿okay? Aquí puedes agrandar un poco Bueno, ya es un poquitito de meterle las manos ¿no? Pero yo lo voy a dejar ahí simplemente en línea descontinua En el punto, simplemente en dos Pero quiero que te fijes de algo ¿no? Que si ya estás en el panel de trazado Si ya hiciste una modificación en el panel de trazado En la parte inferior también puedes... Trabajar con los preestablecidos pre que estaban en la parte superior, con los bordes que tú mismo has creado y automáticamente los va a respetar y puedes hacer realmente maravillas. Si no te gusta el orden, no es que como lo veo un poquitito medio suelto, anda, llévatelo para arriba y vamos a experimentar a ver qué más sale con estos trazados. Entonces no lo olvides nunca cuando, se, cuando quieras trabajar con trazado. Explore el panel de trazados porque tienes algunas alternativas bastante creativas y créeme que me va súper bien. ¿Cómo lo que vamos a hacer en este momento? ¿Sí? Lo que vamos a hacer en este momento, mira, es voy a extraer el panel de la apariencia. Tenemos un relleno, un trazado en blanco en 20 puntos, sí, pero tiene una línea discontinua. ¿okay? Y tenemos un trazado a 40 puntos, ¿okay? pero ya es sólido. ¿okay? Ya es sólido y tiene acá arriba, si te das cuenta puedes cambiar por cualquiera de esos bordes personalizados esto realmente es una locura realmente un aplauso para los señores ingenieros de programación de adobe Illustrator que en la versión cs5 nos regalaron esto que es una verdadera locura y que bueno lo vamos a hacer aquí nuestro relleno nuestro trazo bueno, lo vamos a hacer de color blanco 20 puntos ok una vez que está seleccionado otra vez vas a crear un trazo ok vamos a tener dos trazos de 20 puntos pero recuerda que el otro era de color naranja y tenía 40 puntos, muy bien, tenemos dos trazos exactamente iguales pero acá arriba eh, simplemente lo vamos a cambiar, le vamos a quitar la opción de línea discontinua para que alcances a ver mucho mejor el efecto, ahora si quieres ya esto llevarlo a serigrafía por ejemplo lo que tendrías que hacer es expandir la apariencia y empezar a trabajar sobre cada uno de esos elementos para que lo puedas imprimir súper bien vamos con el cuarto punto y esta parte es la que me gusta trabajar también con degradados degradado sobre degradado y aquí vamos a ver también lo que son modos de fusión ok sobre degradados tengo algo muy interesante pero voy a empezar con eh, esto que está aquí voy a colocar un degradado eh, perdón un ratito control z comando Z, a ver eso muy bien ahí eh, Dentro de todas las charlas que yo he podido dar aquí en Ecuador, como digo yo, el panel de degradado es uno de los paneles, para mí, que está entre los top 10 de lo mejor que tiene ilustrador desde que fue creado. En la versión 2019 le hicieron algo espectacular que ya lo vamos a ver. Así que no se diga más, vamos aquí al relleno. Ya tengo algunos degradados ya creados, ¿ok? Ya, ya están previamente establecidos. Así que he creado la apariencia de relleno ahora voy a crear otra apariencia más le voy a colocar otro degradado y voy a crear otra apariencia más con otro degradado entonces si te fijas muy bien tengo tres rellenos con tres degradados diferentes entonces para poder apreciar cada uno de ellos voy a empezar a modificarlos voy a extraer el panel de degradado voy a empezar a modificarlos aquí voy a crear un degradado eh, radial ok, voy a ocultar el primer degradado voy a crear también en el segundo degradado con un clic voy a crear un, degra un degradado también eh, circular inverso, invertido perdón y ahora me voy al primer degradado y vamos a trabajar con los, con las famosas transparencias que realmente me gustan muchísimo, entonces me voy a ventana y vas a poner transparencia en transparencia tenemos un montón de modos de fusión los voy a colocar por acá aquí para que se alcance a ver entonces tenemos desde el modo normal en adelante. Entonces lo que yo te aconsejo en este momento es que puedas eh, probar, probar y probar. A ver qué te está quedando bien, cuál de estos modos de fusión son los que realmente te van a convenir. ¿Qué está pasando? Es como un papel cebolla. Estoy viendo, estoy viendo el, el primer degradado y estoy viendo el segundo degradado. Y también al segundo degradado le puedes poner los los modos de fusiones o las transparencias que sean necesarias y con eso vas a obtener este tipo de trabajos ok este tipo de trabajos que con tiempo y con exploración pues te va a ir muy bien en tu trabajo en tu trabajo de edición y ahora tenemos esto que ya más o menos ya lo vas a captar aquí tenemos el degradado creamos el relleno con un degradado cualquier degradado no te preocupes de los que están ahí grabados eh, eh, creados perdón y ahora vamos a colocar por ejemplo esto que está aquí lo mando para atrás y ahora vamos a cambiar acá arriba otra vez con nuestro panel amigable y ya tienes algo diferente sin embargo déjame decirte algo que siempre siempre va a pasar algo que está aquí que es que en, en los trazos siempre en los trazos posiblemente vayas a tener este problema que está acá. Mira, tienes esa punta muy fuerte. Ok, te vas al panel de trazados. Y en la parte que está aquí, pues simplemente la vas a suavizar con clic y con clic. Y ahí tienes ya otro trabajo realmente terminado. Desde aquí se pone la cosa un poquito más interesante. Porque, ah, por cierto, déjame decirte que son como 21 o 22 archivos, me parecen, en toda esta lección. Así que estoy yendo un poquitito rápido. Pero sé que cuando lo vuelvas a ver, te va a encantar y te vas a enamorar de lo que está aquí. También los motivos van a entrar dentro de los rellenos, dentro de la tipografía creativa. Si te pareció medio cansón el asunto, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a la siguiente página. ¿Qué es lo que he hecho aquí? He dibujado simplemente dos rectángulos, nada más. Dos rectángulos, ¿no? Dibujé un rectángulo, le puse un color, lo dupliqué y le puse otro color. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Algo muy sencillo. Con la herramienta de selección eh, o la flecha negra, seleccionamos con clic y arrastrar este, estos dos objetos y uff, los mandamos para acá. Los vamos a arrastrar. Si te fijas bien, sale ese círculo verde con ese más. Eso significa que los vamos a añadir. Y una vez que están añadidos, empieza la fiesta. Déjame decirte que los cuatro primeros ejercicios podrían decirse que son la base de aquí para allá. La parte un poquito más avanzada. Entonces, vamos otra vez al panel de apariencia. No te canses, por favor, de, te, de este panel de apariencia. Y cuando veas el relleno, métele un clic ahí. Vamos a crear un relleno. Voy a crear un relleno, primeramente, de un color. Y luego voy a crear otro relleno. Y ahora sí le voy a poner el motivo. Y ahí está. Súper, hiper sencillo. Vamos al siguiente, porque también lo puedes hacer con imágenes. También lo puedes hacer con imágenes. Obviamente la imagen debe estar incrustada. Ok, entonces te vas acá arriba, seleccionas la imagen, das un clic y la vas a incrustar. Y una vez que está incrustada, simplemente clic y arrastras para crear los motivos. Recuerda que el concepto o el principio fundamental es crear motivos con clic y arrastrar al panel de muestras muy bien ya que hemos creado este motivo vamos acá otra vez crearemos nuestro relleno pero para que nos quede bien mira si yo lo pongo de manera directa eh, no se va a apreciar un poquito no se va a apreciar un poquito mejor no así que voy a poner comando Z control Z voy a crear primero un relleno de un color cafecito muy suave que va a ser este que está aquí y un segundo relleno y un segundo relleno ahora sí con la madera pero digamos que me gusta y no me gusta Vamos a hacer esto, mira, en el panel de muestras, que estás abriéndolo en este momento solo con un clic, vamos a dar doble clic. <coughs> y esto es algo espectacular. En la versión CC6 de Illustrator nos dieron esta opción de opciones de motivo. Lo primero que vas a hacer acá arriba es dar un clic y vamos a empezar a editar esto que está acá. Ok, se va a expandir muy bien. Y aquí, donde tienes el tipo de, de cuadrícula o de, o de azulejo, ¿sí? yo voy a cambiar a estos, mira... El acabado final es impresionante. Solamente me voy a quedar, voy a quedarme solamente aquí, ¿sí? Para que veas lo que va a pasar. Clic donde dice hecho. Por cierto, puedes explorar todo lo que está acá abajo, explorarlo con tranquilidad, más tarde o una noche. Y vuela la cabeza con toda la creatividad del mundo. Clic en hecho y mira, ya se ha separado eso que está ahí. Voy a cambiar, a poner un fondo un poco más oscuro para que veas lo que acabamos de hacer. Es increíble. Este panel demuestras es una es una verdadera locura y ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer esto dice wow y eso con qué se come así compañero listo vamos a hacer un zoom en la parte superior voy a crear este voy a seleccionar perdón este círculo y voy a poner el degradado tradicional de adobe que está desde que me acuerdo imagínate llevo trabajando con adobe más bueno ya son más de 20 años <risa> La parte chévere, brutal, exagerada, animal, salvaje, como quieras llamarle, creativa, está aquí en la, en la parte que está acá. Déjame decirte algo que cuando eh, Adobe hizo una modificación en la versión CS4 en el panel de degradado, brincamos como canguil, pero en la 2019 estos se metieron un, una dinamita en el cerebro tú muchacho. muchachos. Vamos a dar un clic acá. Cuando des un clic aquí, te va a cargar la nueva herramienta que es de transformación libre de degradado. ¿Cómo funciona esto? Si ves que te ha puesto 5 puntos aleatorios, con clic y arrastrar puedes modificar o llevarte el degradado donde tú quieras. ¿Eh? Son unos salvajes estos muchachos. Voy a cambiar este color que no me gusta, este color oscuro. Doble clic y ahora pues... Oh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A conquistar el planeta. ¿No es cierto? Para los que les encanta la ilustración, por el amor de Dios, vean... No pierdan el tiempo. Vayan por esta herramienta que les va a solucionar muchísimos dolores de cabeza. Y ahora, bueno, voy a elegir yo este colorcito que está por acá. Mira qué bonito te quedó. Bueno, es, es bastante folclórico, hay que decirlo. No tiene mucho color, pero para este tipo de charlas es bueno utilizar bastante el color. Vamos a hacer lo mismo, pero acá. Acá, pumba, otra vez. Con un clic. Vamos a esperar que se active otra vez la herramienta de transformación libre de degradado o oh. degradado. Y ahora tienes puntos, aquí hemos puesto puntos y aquí vamos a utilizar líneas. Mira, clic, clic y arrastras y mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Voy a llorar. Clic, clic y clic. Y si vas a cambiar de color, igual doble clic. Igual aquí, doble clic. Si alguna vez trabajaste con la herramienta de la malla, creo que vamos a tener que ir... Eh, pensando muy seriamente en trabajar con este tipo de herramientas que nos están dando uf, unas posibilidades brutales para trabajar muy bien y entonces ahora cuando ya ha hayamos terminado nuestro trabajito pues simplemente clic y arrastras vamos con otro motivo vamos con el círculo y con el rectángulo redondeado muy bien control 0 selecciona el panel de motivo y ajá, ya lo pensaron lo adivinaron y acertaron con un clic mira Voy a poner Pumba. Uh, ¡Jesucristo! ¿No te gustó? Bueno, pongamos la otra. ¡Oh! Mm, interesante. Esto ya se ve mucho más, mucho más corporativo, ¿no? Esto se ve mucho así, con más prestancia. Otra parte que me encanta, me encanta, pero me fascina así explicarlo, es la parte tipográfica. La verdad es que en ilustrador sí que estos manes se pasan. La verdad, estos manes son unos locos. Sobre todo, yo te recomiendo que trabajes con la herramienta de retocar texto. Vamos a hacerle un, una pequeña publicidad aquí. Vamos a poner, hola. Muy bien, la herramienta de retocar texto funciona de la siguiente manera. Das un clic y automáticamente puedes editar la letrita, rotarla escalarla, hacerle cualquier cosa ¿no? A ver, se me fue mucho voy a poner el control Z y ya, ahí ¿sí ves? y si ya lo tienes solamente pumba, arrástralo y lo conviertes en un motivo pero el motivo que voy a convertir es el que está acá arriba, ok? es el que está acá arriba y ya está agrupado y simplemente clic y arrastro Voy a hacer un pequeño zoom para que lo alcances a ver bien ahí. Ah, muy bien. Date cuenta que acompaña muy bien la teoría de color. Y esto es algo importantísimo que tienes, que obligatoriamente debes trabajarlo en todo Adobe, en la parte de diseño. Y si es tipografía, o si es cartelismo, si es imagen corporativa, es el color. Tienes que trabajar muy, muy bien en el color. Y la parte de la teoría de color tienes muchísima información en internet. Así que, vamos acá. Damos un clic vamos ahí con nuestra, con nuestra primera apariencia, con un clic ya sabes, voy a poner un color ¿sí? plano y luego creamos otro relleno y aquí viene nuestro motivo que hemos creado. Pero si te das cuenta, está bastante separado. ¿Qué tendremos que hacer aquí? Doble clic y empezar a editar otra vez las opciones de motivo, dando un clic aquí, dando un clic aquí Aquí en la parte azul, a ver, vamos a dar un clic acá, que se active la parte azul, perfecto, y mira, la vamos a hacer un poquitito más cerrada. Mientras más cerrada, los resultados van a ser mucho, mucho, mucho mejores. Clic en hecho, y cómo ha cambiado esto, de manera increíble. También le puedes, por cierto, ese texto también le, pudiste, le, le, le, también le puedes poner en el grado, también te va a funcionar muy bien, ¿no? Muy bien. Espero que lo estés disfrutando súper bien. Espero que me estés apoyando con, con, o, o me vayas a acribillar con preguntas más tarde. Y ahora vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto porque, wow, ¿Qué pasó aquí, Henry? ¿Qué te fumaste? Me saben decir en clases, ¿no? Bueno, vamos acá. Esto no es ninguna fumadera, mi hermano. Esto es bastante práctica. Ya tengo el círculo creado. Lo voy a seleccionar. Voy a hacer varias copias de este pequeño círculo. Voy a presionar la tecla R en el teclado, que es la herramienta de rotar, que está acá. La herramienta de rotar, por defecto, está el punto pivot en la mitad, pero yo lo quiero llevar al punto pivot a un costado, por ejemplo, por aquí, y voy a presionar la tecla de Alt, Alt, Alt clic, Pumba. Va a salir este panel que está acá, chévere, aquí lo que vas a hacer es a ponerle 90 grados de rotación. Por cuestiones de tiempo lo voy a hacer a 90, pero si haces menos grados, vas a tener más círculos para rotar voy a poner copiar control con control, control D control D perfecto ahí has rotado estos objetos control Y para que veas que están ahí listos clic y arrastras para seleccionar los objetos hay una herramienta que se utiliza muy poco en ilustrador que es la herramienta de bote de pintura interactivo y realmente este bote de pintura es como medio así no así sí te utilizarla nomás darle un clic ya está no pero lo vamos a utilizar en una parte creativa es lo que estoy haciendo en este momento, he presionado la tecla acá en el teclado y con las flechas del teclado me estoy moviendo de izquierda a derecha. ¿Cómo lo vas a colocar? Súper sencillo, solamente un clic, flecha derecha, clic, flecha derecha, clic, flecha derecha, clic, flecha derecha, clic, flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha, flecha... O lo estoy haciendo un poquitito eh, cargado de color para que entiendas básicamente que aquí está este objeto creado. No me interesan las líneas, la verdad están de más Así que voy aquí a la barra de herramientas, doy un clic Y... ¡Tranca! Hemos quitado ese color de relleno simplemente con un clic Y ahora adivina, adivina, adivina ¿Lo estás adivinando? Sí Lo conviertes en un motivo Y acá viene la fiesta Esto cuando lo empecé a practicar, se me fue el sueño Literal, se me fue el sueño entonces, creo un relleno. El relleno puedes eh, colocar un, un color cálido como es lo que yo estoy viendo en este momento o lo que estoy trabajando. A ver, ¿sí? Ya carga, relleno. Pumba, ahí está. ¡Viva la fiesta! Esto está como para una fiesta de niños, ¿no? Déjame recordarte que tranquilamente puedes cambiar de tipo de letra. Y de eso se trata este seminario, que puedas explorar la mayor cantidad de posibilidades con las tipografías que están en tu computadora así que, no sé si es que de ahora en adelante vas a descargarte algunos gigas de fuentes, cuidado que se te vaya a poner lento ilustrador, pero bueno, quédate con las más chéveres, para que puedas hacer este tipo de efectos ahí, ahí se nos fue bueno, espero que le estemos llevando muy bien a este, a este documento, a este seminario y ahora belleza Belleza, belleza pura. Vamos a hacer este efecto que está acá. Vamos a hacer un zoom. Perfecto, ya lo adivinaron. La herramienta de fusión. También lo puedo convertir en un relleno. Vamos acá. Zoom, clic y arrastro. R, la herramienta de rotar. Así, aquí, justo en la mitad, al clic. Ahora la vamos a rotar eh, a 45 grados. Copiar. Comando D y comando D. Obviamente, pues aquí en el panel de muestras, dando un clic, por cierto, das un clic en la barra de herramientas para que se ponga por delante el color de trazo, vamos a cambiar de color con un clic, clic y arrastrar para seleccionar, clic y arrastrar para seleccionar, y clic y arrastrar para dar un clic. Entonces tienes este pequeño mosaico de líneas de colores. Si presionas W en el teclado, vamos a activar la herramienta de fusión. Doble clic, que por cierto, vale la pena darle doble clic. Te recuerdo que algunas de las herramientas de Illustrator funcionan básicamente con doble clic sobre la barra de herramientas y otras con dando un clic sobre la mesa de trabajo pasos es decir la fusión entre color y color vamos a ponerle 20 clic en ok entonces vamos desde acá arriba mira que lo que me acerco sobre la punta de ese trazado me sale un asterisco vamos ahí clic aquí me sale un más clic otro más Je, otro más y otro más qué loco y aquí cerramos el circuito. Perfecto, perfecto. Es más, de estos hay un montón de ejercicios en internet que realmente valen la pena. Clic y arrastrar. Lo colocas. Seleccionamos el texto. Tu texto magnífico. Ah, por cierto, de ahora en adelante le vas a decir al cliente que te vas a demorar unas 3 horas en crear. Y que tu hora profesional vale, no sé, 30, 40, 50 dólares. Así que solo creas la fusión. Seleccionas el texto. Panel apariencia. Dejamos este color negro por, por defecto y en la parte superior, ajá, viene ahí nuestra fusión. Tan sencillo como eso. Es decir, estamos jugando con muchas alternativas al respecto. Y vamos ya casi a terminar y vamos con los pinceles. Tenemos ocho ejercicios más por terminar, yo creo que vamos a terminar en unos 10 o 15 minutitos más. Vamos con el pincel caligráfico y esto es lo que vamos a hacer, ¿ok? vamos acá, déjame explicarte un poquitito acerca de los pinceles, los pinceles se crean a partir de dos formas la primera es desde cero, te vas al panel de pinceles, si no lo encuentras en la parte derecha ventana y vas a poner pinceles aquí en más opciones vamos a poner nuevo pincel si ves, como es desde cero no tengo nada seleccionado, desde cero se van a crear los caligráficos los de cerdas y los de motivo, así que vamos a dar clic en caligráfico y aquí vamos a ponerle, por ejemplo, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. esto que está acá. Vamos a rotarlo un poquito, como quieras, el tamaño también. Clic en OK. Y para aplicarlo, obligatoriamente, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pues simplemente vamos a cambiar aquí de color de relleno. Vamos a poner eh, este que está acá por, por acá. Entonces aquí. Se seleccionado el trazo, te vas a los pinceles y ahora es mucho más sencillo crear este tipo de efectos o el que estaba anteriormente ya propuesto, mira entonces, y arrastro para colocarlo detrás ya tienes este tipo de efectos, eh, como para calentar la mano como para decir buenos días señores, me acabo de despertar, este ejercicio está bien pero el que viene no, el que viene realmente no porque está hecho con unas formas y esto es lo que vamos a hacer. Entonces, déjame explicarte estas formitas cómo son. Estas son, hay un rectangulito, un circulito, eh, un hexágono, un polígono, una estrella de, de 3, 5, 10 puntas. Bueno, la cosa es que están dibujados ahí. Y ahora, vamos a los pinceles. Clic y arrastra, ya igual que las muestras. Simplemente, clic y arrastras, mira que te sale el círculo con el más, sueltas automáticamente te va a aparecer el de dispersión. Dale clic en OK y dale clic en OK. No te preocupes por lo que vas a ver. Tenemos aquí el famoso texto. Creamos el relleno. Cualquier color de relleno. Y en trazo, cualquier color de trazo. Pero ahora viene el pincel. Cuando coloquemos esto, te va a salir algo así, totalmente espantoso. Que realmente, wow, ¿qué pasó? ¿Qué se comieron? Doble clic en el panel de pincel activas la previsualización y yo te invito a que pruebes con lo que estás viendo en este momento simplemente clic arrastra viva la vida viva la fiesta sé feliz crea utilizando los productos de adobe clic en ok aplicamos a los trazos en el panel apariencia ya sabes que tienes que llevarte esto por detrás de esto tengo algunos ejercicios en mi canal de YouTube, te recomiendo que vayas por ahí y veas unos pinceles medio salvajes. Es exactamente el mismo principio, como lo que tenemos acá. Por ejemplo, esto es lo que vamos a hacer. Mira, y eso es, son los mismos elementos que viste hace un ratito, todos ellos inofensivos. Lo, que se, lo creamos, otra vez el panel de pinceles, arrastramos y ahora vamos a aplicar el pincel de arte. Ok, ya vimos calibráfico, dispersión, ahora el de arte. Clic en OK. No te preocupes, dale clic en OK. Apariencias, creamos. Aquí le estamos sacando los ojos a las apariencias. Cualquier color de trazo. Vamos ahora sí con... ¡Wow! Eso está terrible, ¿ah? ¿eh? Igual, por fe, doble clic. Ahora vamos a hacer un poquitito más pequeño esto. Y mira lo que está ocurriendo. ¡Uf! Uf. clic en ok, aplicamos a los trazos voy a cambiar el color de relleno porque realmente no se puede apreciar muy bien voy a dejarlo aquí en verde y esto es lo que acabas de hacer esto es increíble, tipografía creativa con pinceles y el pincel de arte créeme que queda pero espectacular queda súper bien, el pincel de cerdas es el siguiente pincel que vamos a tomar en cuenta lo creamos, estos realmente son muy sencillos Déjame contarte un poquitito de historia. La historia es que en la versión CS5 pusieron estos pinceles que son una maravilla, que son los pinceles de cerdas. Que si tienes una tabla Wacom te va a ir muy, muy bien. Aquí hemos colocado con un clic sobre el trazo el pincel de cerdas. Pero, ¿dónde se encuentran o dónde hay más pinceles? Déjame recordarte que estás en el panel de pinceles. En la parte inferior das un clic. Tenemos aquí los que dicen pinceles de cerda. Y tenemos esta tremenda librería que está aquí. Y aquí, sí, compañero, te es el gusto poniendo, colocando. Y no lo olvides, ¿eh? acá doble clic para editar todos esos pinceles. Genial. Y el último, y el que me encanta un montón, y este sí que me hizo romper el cerebro, es este que está aquí. El pincel de motivo. El pincel de motivo, a ver si es que tengo acá la imagen, sí, aquí está, mira. Son archivos PSD, es decir, les, les he quitado el fondo, ¿ok? Es para, para este ejercicio, les he quitado el fondo y mira cómo lo hemos colocado. Uh -huh. Mira, ahí lo estás viendo. Entonces, ¿lo tienes presente? Vamos por ellos. Damos un clic. Antes de utilizar el panel de apariencia, quiero que veas el panel de muestras, porque el, el, el pincel de motivo... Si quieres trabajar con un pincel de motivo, obligatoriamente tienes que arrastrar cada uno de estos objetos al panel. Cada uno de estos objetos tienes que arrastrar al panel de muestras. Pero me lo acaba de rechazar, ¿por qué? Porque no lo he incrustado. Entonces, seleccionamos, mira, seleccionamos acá, acá arriba incrustar, clic en OK. Aquí incrustamos y clic en OK, ¿no es cierto? Pero como ya los tengo ya acá, eh, ya insertados, no sé si lo estás viendo muy bien ahí, mira, están ahí puestos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, lo que hemos venido trabajando, creamos un relleno, un colorcito, vamos acá al trazo, muy bien, y vamos a colocar nuestro bendito pincel. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que colocamos, mira, voy a hacer esto, clic y arrastro el guineo, y voy a poner el pincel de motivo. Voy a dar clic en OK. Y aquí lo único que tendría que hacer es dar clic en OK. Entonces, si te fijas muy bien, tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos que tiene el panel de motivo. 1, 2, 3, 4, 5 elementos que quiero trabajar con ese panel. Voy a dar clic en cancelar para ir un poquito más rápido. Porque si te fijas muy bien, ya están puestos aquí todos y cada uno de ellos. Lo único que tienes que hacer es seleccionar el texto, darte cuenta que estás en el trazado y dar un clic se va a demorar un poquitito porque las imágenes algunas fueron pesadas otras eh, fueron de, de, en bajo tamaño, en baja resolución pero mira, ahí lo tienes, solamente con un clic este es el que viene por defecto en Illustrator, pero este es el que acabamos de crear con un clic ahora voy a darle un doble clic cuando se termine de cargar esto para explicarte en la parte del motivo cómo es que fue que se lo hizo y te voy a explicar una ventaja muy buena que tuvo ilustrador desde la versión CS5. Y creo que no se me va a cargar porque le estoy sacando los ojos a este ilustrador. A ver. Y si no se carga, pues ya pasamos a los dos últimos ejercicios que vendrían a ser 3D con Illustrator. Y la verdad, qué pena, señores, no se me va a cargar. Déjenme contarles algo interesante. Voy a... Voy a contar esto que está aquí, ¿no? Lo nuevo que tuvo desde Illustrator, la versión CS5... Hay unas opciones de remate en la parte superior. En, las, en los vértices tenemos unos remates. Así que esto es muy bueno para explotarlo como tal. Y ahora vamos a la última parte. Ya casi para terminar. Como si se dieron cuenta, a mí me gusta correr en este tipo de charlas. Para que la gente no pierda el, el, el contacto y el, el feeling conmigo. Este es un efecto que ya lo hice en el ejercicio número 1. Pero ahora lo he metido aquí en un 3D. Y vamos a ver cómo es eso. Muy bien, aquí tenemos un pequeño círculo, todo inofensivo él. zoom. Voy a presionar la tecla C para activar la, la, herramienta del, la herramienta de la tijera. Damos un clic arriba en el polo norte y un clic arriba en el polo sur. Con la herramienta de selección, voy a bajar esto, lo voy a poner aquí, por aquí. Voy a hacer un zoom mucho más pequeño. Control y barra espaciadora. Ahora estoy presionando la barra espaciadora. Mira, voy por acá y tan. Muy bien, se unieron los dos. Clic y arrastro para seleccionar los dos objetos. Y voy a poner control J. Con esto ya hemos hecho un solo objeto. ¿Ok? Y entonces aquí viene la parte chévere. Pero antes de ir a la parte chévere, déjame contarte que este efecto que está aquí, me voy a ir aquí a símbolos. ¿Ok? Tengo que irme a símbolos. Para que un efecto 3D se vea como el que estás viendo en este momento, obligatoriamente tenemos que convertir este texto en un símbolo. Así que lo arrastras y simplemente vas a dar clic en OK. Pero como ya lo tengo creado, vamos a poner cancelar. Muy bien. Selecciono esto que está acá, efecto 3D, y vendría a ser eh, extrusión y biselado. ¿no? Así que shh. vamos a clic en previsualizar y aquí en profundidad lo vamos a alargar de acuerdo a lo que quieras. Aquí si quieres lo puedes rotar un poquitito para que se vea con mucho más cuerpo tu presentación mapear ilustración, este paso es obligatorio para poder meter el efecto dentro del 3D automáticamente y depende de la complejidad del objeto que vayas a hacer en 3D, te sale las superficies, tengo seis superficies normalmente la, la penúltima superficie es la que sale acá, así que yo voy a brincar a la número 2, a la número 3, estoy por detrás del objeto la número 4, estoy en la parte de abajo y la número 5 normalmente siempre es la penúltima no siempre va a ser la penúltima eh, opción que elijas y ahora la última superficie no y ahora vamos a coger a seleccionar el nuevo símbolo 1 y ahí lo tienes recuerda que con shift click venga shift click y arrastrar y ahí tienes ese efecto que realmente vale la pena clic en ok y clic en ok sencillo increíble vamos entonces ya con el con el último que vendría a ser este que está acá y es para cerrar esta tarde con broche de oro. Voy a duplicar eh, esto que está acá. Por cierto, algo muy importante que tiene la versión de Illustrator desde la versión 2017, que con Shift Click, puedes, eh, perdón, 2019, puedes seleccionar con Shift las mesas de trabajo, ¿no? O deseleccionar o deseleccionar. Muy bien, entonces, aquí te recomiendo mucho las herramientas de dibujo voy a trabajar con la herramienta de la espiral y yo ya le hice una configuración de segmentos que realmente son bastante pequeños así vamos de nuevo la herramienta de la espiral damos un clic y le vamos a bajar a cinco segmentos ya a cinco porque si son muchos se te puede colgar la máquina eh, va a pasar algo medio raro le puse cinco segmentos y ahora add y shift al mismo tiempo para agrandar esto muy bien Aquí está ya el efecto 2, ya está aquí como símbolo. Y pues seguramente ya lo adivinaste. Efecto, 3D, extrusión y biselado. También tienes esas dos opciones, voy a poner cancelar, también tienes estas dos opciones para que le puedas sacar los ojos a ilustrador en 3D. Y vamos a hacer prácticamente exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a hacer un poquitito por ahí, un poquitito por acá. Mapear ilustración, son 7, recuerda que siempre va a ser la... la la antepenúltima, bueno, en este caso creo que va a ser la última. Y ahora, nuevo símbolo. Suenan las trompetas, mira, mira, mira. Ya depende mucho de lo que quieras hacer. Clic en OK. Y clic en OK. Espero que les haya gustado mucho, señores. Muchísimas gracias. No nos alarguemos más el tiempo. Sé que tienen que en unos casos almorzar, en otros dormir y en otros merendar. Pero les agradezco de todo corazón. Todo absolutamente todo lo que han hecho pero todo lo que han visto aquí en esta clase es algo muy rápido como les dije no íbamos a ver la parte básica de ilustrador sino que íbamos a entrar directo al grano directo a la vena yo estoy eh, muchas gracias eh, muchas gracias desde de, de costa rica muchas gracias Sí, bien aplicadas y sí. la verdad tienen la base de ahí para adelante por favor vuelen eso es mi único consejo ahí Desbarátense, señores, sean muy creativos, denle con todo. Muchas gracias desde Colombia, desde Chile, desde, desde, desde, desde, desde, desde, desde Bolivia, desde Costa Rica, desde México. Yo lo he preparado con todo el alma, con todo el corazón. Gracias Guatemala, gracias Monterrey, gracias Perú. Un gran abrazo, Sofía, Argentina, El Salvador, Colombia. Bueno, Cali, Colombia, qué chévere. Por favor, un último consejo. Sí. Sí, aún. Un... De, el de, el relleno interactivo, no bien. Ah, ¿y el del, el del bote de pintura? Sí, por, por favor, ¿quieren que repita algo? Por favor, pónganlo ahí en sus comentarios, ¿ya? ¿Conciso y mucha vuelta? Sí, ver, de eso se trata, amigo, de eso se trata. Sí, el bote de pintura, vamos con el bote de, perfecto, vamos con el bote de pintura, perfecto. Aquí está el famoso bote de pintura, perfecto, muy bien. Oye, qué chévere, me alegra muchísimo que eh, están conectados y ahora los vamos a desconectar de la matriz. Lo voy a hacer un poquitito más, más lento, ¿ya? Porque creo que en esa parte exagere un poquito. Bueno, vas a dibujar un círculo. Mira, yo solo por, por cuestiones de tiempo he puesto un círculo, pero puedes intentar con cualquier objeto de dibujo, ¿ok? Entonces, primer paso, vas a dibujar un círculo. Segundo paso, vas a presionar la letra R en el teclado, la tecla R. Y luego vas a presionar el tercer paso, Alt-Click. Te va a salir esta ventanita que está aquí. ¿Listo? Vas a poner 45. Pero en realidad yo puse, yo puse 45 porque, para que se hagan segmentos rápidos, ¿sí? por cuestiones de tiempo. Le vamos a dejar en 5 en 5, y dar clic en copiar. Entonces mira lo que va a pasar si pones Control-D. Se va a generar ese tipo de estructuras, que realmente no están nada mal para hacer cosas locas en Illustrator. ¿Si ¿Sí ves? No está nada, nada mal. Ya, ya le vamos a responder a Tatiana Díaz, ¿ya? Entonces, eh, voy a poner control Z, ¿sí? Para que vean que eso se mueve. Estoy poniendo control Z así todo el tiempo, voy a quedarme solo con un objeto, nada más, ¿no? Entonces, como te digo, eh, dibuja solo un objeto, la tecla R, al clic, yo le he puesto 45, copiar, y ahora control D, las veces que sean necesarias, uy, perdón, se fue muchísimo, Se nos va, se, vamos a poner 90 nomás, ya, por favor, solo vamos a poner 90, copiar, control D, las veces que sean necesarias, clic y arrastro para seleccionar todos los objetos esto es obligatorio clic y arrastro y ahora la tecla k la tecla k es el bote de pintura interactivo el bote de, el bote de pintura trabaja de manera directa con el panel de muestras entonces tienes que moverte con las flechitas flecha derecha como estás viendo en este momento o flecha izquierda cuando hayas elegido el color clic flecha derecha clic flecha derecha clic flecha derecha clic flecha derecha flecha derecha Flecha derecha, flecha, flecha, flecha, flecha, flecha y ya tienes eso, ¿si ¿Sí ves? Y eso era todo, ¿ok? Y el último que tienes que hacer es simplemente pues quitar el, el, el, el color de, de trazo y convertirlo en una muestra, nada más y eso es todo, gracias Anisabel, ¿no? Clonar los círculos en el agua. Wow, gracias. Sí, esto es increíble. así no, per, no me pregunten qué me fumé, porque la verdad no me fumé nada. Estos son muchos cursos que he estudiado y he sacado ya mis propias conclusiones. Entonces, Tatiana dice, solo tengo una pregunta, a veces, a veces el motivo con la opción de patrones que ofrece Ilustrador se modifica cuando tú haces más grande el objeto. ¿Hay alguna manera de que no pase eso? Eh, no Siempre va a pasar. Siempre va a pasar eso. Mira, vamos a hacer aquí un, un ejemplo, ¿no, Tatiana? Mira. Sobre este mismo objeto, ¿no? Doble clic. Eh, doble clic y aquí está Uy, está bastante fuerte tendrías que controlarlo aquí con las opciones de motivo tendrías que controlarlo no Clic y arrastrar tendrías que controlarlo tendrías que controlarlo y la otra es con la flecha negra no seleccionando los objetos y haciéndolo un poquitito más pequeño o quizás distorsionando, distorsionándolo. así es como lo podrías eh, también controlar uh -huh. a ver me caen Gracias Isabela, jajaja, Rick, jajaja, ja. sí, es una cosa de locos. y sí, Aquí muchos. Ahí donde ven, más de 20 años trabajando con esta herramienta, ¿no? Sí, hay también esta tienda revisa las opciones de la escala. Carlos Garro, muchas gracias. ¡Sensei Carlos Garro! <ríe> muchas gracias por esas preguntas. Si tiene más, ¿cómo es este? Eh, lléname ese chada ahí, inúndalo con harta información, ¿ya? Súper. Ya saben, muchachos, si supieran que por acá estoy bien feliz el poder compartir con ustedes todo esto, ¿no? Y también les recuerdo, por favor, ya sabes, Henry Pineda Suárez en YouTube. Y el profe Henry Pineda en Facebook. ¿Otra más? ¿Cómo? Ah, ay, ay, amenosa. Muchas gracias, Sensei Wilder. Si, ¿no? si sí, sí. Vamos acá, estoy en mi canal ¿no? Vamos a ir aquí a videos Y tengo algunos, ¿no? Tengo cursos completos De tacos de teclado en ilustrador también tengo de Photoshop, algo de, de, mira, tengo un libro de social marketing que yo hice, un curso de selecciones solo de Photoshop, un curso de solo las herramientas de ilustrador. Y bueno, entonces el, hay un ejercicio muy bueno que les voy a enseñar en este momento y es este que está aquí, mira, mira, mira, mira, mira, mira este que está aquí, el que dice Fruit. Ese también te recomiendo que lo veas porque también estoy utilizando tipografía creativa con pinceles. Ah, por cierto, alguien me dijo pinceles, ¿quieren que repita la parte de pinceles? La parte de pinceles. Sí dice no es eh. vamos ahí ¡Tarán! pinceles Lo voy a hacer un poquitito más pequeño aquí sí, el último pincel, la verdad te la debo eh. me, me, se, se, ya está colapsando esta máquina bueno wow qué pinceles, el de arte, el caligráfico o todos los pinceles en general El de arte, el de caligráfico, <risa> ya. Entonces vamos a hacer los tres primeros, ya. Por cuestiones de tiempo, no hay ningún problema. Ok, entonces mira, los pinceles, lo voy a hacer un poquitito más detenido ahora que yo estoy respondiendo a las preguntas. Los pinceles se crean mediante dos formas, la una desde cero y la otra a partir de un objeto. Vamos a crear desde cero. Abrimos el panel de pinceles, más opciones, nuevo pincel. Tenemos el caligráfico, damos clic en OK. Ok. Aquí le puedes poner un nombre, por ejemplo. Hola. Y aquí vamos a distorsionar. Esto es súper sencillo. Aquí no pasa nada. si solamente distorsionas, das clic en OK, y automáticamente se te ha colocado el pincel. Sobre, en el panel de pinceles, ¿no? Y para colocarlo sobre el texto, pues, eh, podemos utilizar tranquilamente las apariencias. ¿Sí ves? Perfecto. Vamos con el siguiente, que vendría a ser el pincel de dispersión voy a dibujar, no sé, se me ocurre hacer esto ¿no? Este, esta este, este espiral entonces ahora yo he dibujado ya eh, una espiral y clic y arrastro, entonces recuerda que hay dos formas para crear, la primera desde cero y la otra a partir de un objeto y a partir de un objeto ya te sale la dispersión clic en ok y clic en ok seleccionamos el texto debo estar en el trazo y aquí pongo, pumba, con un clic, eh, el efecto. Déjame cambiar el color de relleno que está terrible. Ya, ahí está. ¿Sí ves? Entonces, una vez que has puesto ya, ahí están todas las espirales alrededor. Recuerda que las espirales están en el trazo que está en el panel apariencia. Doble clic. Cuando veas esa cosa espantosa, horrorosa que es un pincel, ve, doble clic. Ni lo adivines, compañero, a menos que le guste al cliente esa cosa horrorosa. Y ahora, doble clic... Para empezar a editar y empezar a modificar cada uno de sus propiedades. Clic en OK y aplicamos a los trazos. Y vamos con el, el de arte. Este sí fue una maravilla. Este sí ve. Esto sí, por favor, dibujen lo que ustedes quieran. Yo voy a cambiar de color, ¿sí? Para que no sea el mismo, voy a cambiar de color. Siempre voy a elegir colores, colores planos. Y OK, y ahí. Perfecto. Clic y arrastro para seleccionar clic y arrastro para nuevo pincel y elijo el de arte clic en ok y ahora clic en ok no te preocupes solamente clic en ok y clic en ok selecciono el trazo y ahora selecciono el nuevo pincel que está por acá siempre va a salir así la verdad siempre y no te olvides por favor siempre todo el tiempo dale doble clic y el resto pues es lo que quieras crear el resto es lo que quieras crear y esto es oro en polvo oro en polvo señores gracias adobe gracias a todos otra pregunta más y no ese chat gracias wilson gracias pablo dice homo gracias david garcía así tiene que ser compadre veloz vamos ahí ahora por este 14 de febrero el día del amor y la amistad Dibújate un pincel de arte a tu novia y dile aquí está mi amorcito me demoré dos días en hacer este diseño. Gracias Querétaro muchas gracias Noé. Eh? Gracias. Sí. gracias. A ver sabes qué ya no cómo es cuando empezamos esta charla Wilder me dijo estás muy serio Henry ya vas a ver lo que comí. Animal Animal no, está bien, hermano Gracias, Jessica Galindo Aprieto Te espero en el canal Dice, había una pregunta más ¿Hasta cuándo tienes parte de esa tipografía con arte? ¿No presenta dificultad? No, no presenta, Nancy No, no presenta Pero si tienes inquietudes Déjame un comentario ahí y Hacemos otro video como para... No te preocupes, aquí, si, si, la, si la solución es con un video, lo subimos a YouTube. ¡Ya está! Sí, gracias Juan Francisco. Ya, si, sí, por favor, cualquier inquietud, ya por interno, vía Instagram, vía Facebook, vía YouTube, este, de una, y muchísimas gracias, ¿sabes qué? De todo corazón. Muchas gracias, chicos, por haberme escuchado ahí, a, a, haberse fumado de la barata, como decimos acá en mi tierra, y, <ríe> y disfrútenlo, señores, disfrútenlo, es un software extremadamente hermoso. Ya, última, última cosa, por favor quiero quiero transmitirles el espíritu de Adobe y el espíritu de Adobe es cada vez menos clics. Adobe está trabajando con Adobe Sensei con inteligencia artificial y Adobe ya te interpreta lo que vas a hacer y eso es muy bueno. Ese es el espíritu de Adobe. Cada vez menos clics y factura más compañero y adquiere el Creative Cloud. Gracias, Wilder. <risa>